Buenos días a todos, buenas tardes ya. Eh, hoy vamos a tener la sesión con ICES, con, de la mano de Isabel López Arena. Nos va a presentar el programa para internacionalizar tu empresa ICES Next. Isabel, el jefe del sector de promoción de exportaciones en ICES Andalucía, y tiene más de, experiencia, tiene más de 20 años de experiencia en instituciones públicas de apoyo a la internacionalización y financiación empresarial. Este es un programa que os va a ayudar porque está... Eh, pues tiene hasta 50 horas de asesoramiento para espectros sectoriales, lo va a contar ahora eh, Isabel. Eh, tiene la posibilidad de tener 24.000 euros de ayuda y además tiene unos servicios exclusivos, descuento en servicios tarificados, condiciones preferentes en determinados servicios, si eres del club y CECNEX. Así que muchas gracias Isabel por estar con nosotros y encantada de escucharte y de oírte. Venga. Vale, pues muchas gracias, Lourdes. Eh, eh, hace poco para mí, pero me da cuenta que hace ya varios años que estuve por ahí yo con una presentación también de servicios y de otros programas de ICEX. Así que, que muchas gracias en primer lugar. Quiero disculpar que Rosa no ha podido asistir en el último momento por, un, por una cita médica ineludible. Y, pero bueno, no, no hay problema, pero llevamos las dos en la gestión de este programa y de, y de la... ...de los programas de ICES en general en Andalucía. Así que gracias por vuestro tiempo, gracias por venir. Y, y bueno, en estos minutos o menos de media hora hoy simplemente queríamos... ...nuestra intención era acercaros o daros a conocer un programa que entendemos que está funcionando muy bien... ...como es ICES, eh, que llevamos ya pues años, eh, no muchos, pero, pero varios años gestionándolo a nivel nacional que los frutos ya se están pudi eh, pudiendo medir y valorar y, y el éxito del programa es notable. Mm, en, eh, hay, hay empresas andaluzas, solemos estar siempre en el tercer puesto de empresas que lo solicitan, pero aún así podemos apurar más y conseguir más empresas y que, y bueno, que este programa de lo, eh, llegue a más empresas, ¿no? que siempre eh, en eso nos quedamos con la sensación de que fallamos. Entonces, como os decía Lourdes, estamos nosotros en la Dirección Territorial de Comercio y Delegación de ICES, donde llevo trabajando yo como bien decía ella, las frioleras de más de 20 años en, entre Madrid y Sevilla. Y yo, a mí me gusta siempre, antes de empezar a, a contar el programa de forma directa, me, me gustaría simplemente deciros que es ICEX, que todos los conocemos, pero eh, eh, simplemente mencionaros que ICEX es una entidad pública empresarial eh, cuya función es facilitar la internacionalización de las empresas españolas, no conseguir que las empresas españolas sean más competitivas a nivel global, a nivel internacional, con una serie de servicios eh, que, que iremos viendo ahora y sobre todo nos centraremos en uno que consideramos fundamental, que es el, de, el de un programa de apoyo a esa internacionalización. Eh, el, la estructura de ICEX, por eso insisto, siempre al principio, como somos varios o estamos varios organismos con, con esta función de apoyo a las empresas que se quieren eh, o que quieren desarrollar sus ventas fuera de España, ICEX depende de la Secretaría de Estado de Comercio, que a su vez está escrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Eh, eh, entonces, eh, eh, simplemente que deciros que es un organismo a nivel nacional, que es un, un ente público y eh, que tiene sus servicios centrales en Madrid, sus direcciones territoriales o de comercio, como la que yo represento de Andalucía, en cada comunidad autónoma y para mí el, el mayor activo que son sus casi 198 oficinas económicas o comerciales. Estas oficinas económicas y comerciales. Eh, codo con codo, con, con la red eh, que, que, que formamos, con, no sé, con, con ICEX en Madrid y en, y en las comunidades autónomas, pues diseñan una serie de servicios para apoyar a, la, a las empresas en todas las fases de internacionalización. Antes era, siempre hablábamos de, de que surge la idea hasta que venden fuera, hasta que luego se implantan, hoy muchísimas empresas, y sobre todo en determinados sectores, pues las empresas nacen globales, no, no esperan a vender fuera y, y luego implantarse. Surgen directamente eh, muchas de ellas, y vosotros lo conocéis bien, directamente nacen globales e incluso... Con varias estructuras eh, eh, al mismo tiempo, en otros países al mismo tiempo, quiero decir que en España, ¿no? Los servicios principales que se dan son eh, eh, información, eh, asesoramiento, y formación. Me gusta insistir siempre en esto porque con esta estructura que os acabo de contar, eh, pues y quizá con su red de oficinas económicas y comerciales por todo el mundo que están en las embajadas, ICEX, donde es muy fuerte, muy fuerte y muy buena, entiendo yo, es en información. En información eh, eh, podéis encontrar y consultar siempre antes de diseñar cualquier estrategia internacional, antes de seleccionar cualquier mercado o antes de aceptar cualquier actividad que os proponga un ISEX, un Extenda, una Cámara de Comercio. Eh, siempre hay que completar y buscar esa información y cotejar que realmente mm, eh, es una actividad correcta para nuestra situación, para nuestro sector o para nuestro proyecto. ¿no? en esa, esa información eh, hoy día además es muy fácil a golpe de clic, es eh, muy fácil porque es gratuita en el 99,9% de los casos y la podéis encontrar en el portal de ICEX en ICEX.es. Podéis encontrar información en estadística de estudios de mercado, de notas sectoriales, noticias generales, también en la web de oficinascomerciales.es, donde están esas casi 100 oficinas, podéis encontrar una vastísima información de, pues, Guías de negocios, por ejemplo, en Alemania, eh, empresas implantadas, por ejemplo, en Alemania, oportunidades comerciales en todos los mercados. Eh, cada, cada, cada mercado tiene su, eh, su propia información sobre todas estas oportunidades, contactos comerciales y legislación costes de establecimiento, empresas españolas instaladas allí, sugerencias, legislación fiscal, apoyos incentivos fiscales a la implantación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que la información es vastísima, eh, es muy, muy, muy actual y es a golpe de clic. Es muy, tiene una búsqueda muy intuitiva y a mí, me vais a perdonar el asalto, pero quería introducir esta parte porque la considero siempre de, de, de, casi necesaria, casi no necesaria, siempre antes de cualquier eh, actividad internacional, antes de decidir cualquier actividad internacional. Eh, también tenéis, ahí la revista El Exportador, que simplemente daros de alta y os llega un correo con todas, eh, eh, bueno, noticias de actualidad, entre las que se encuentran también estudios sectoriales, eh, estudios de mercado y noticias en general, eh, muy interesantes y, de nuevo, insisto, muy actuales. Y, como no, el canal, el canal de televisión que, que ya hoy día, y a algunos nos cuesta, nos cuesta todavía asumirlo, es mm, el canal más utilizado, ya más que el, que el escrito. ¿no? Bien, eh, eso eh, eh, a título preliminar, a título introductorio, y ahora entramos de lleno en ICEXNES. En, en, en es un programa que está dirigido a aquellas empresas que quieran internacionalizar su negocio, que ya han internacionalizado su empresa, es decir, toda aquella empresa que esté interesada en desarrollar, iniciar o en consolidar su actividad internacional. Entonces, es un programa 100% de ICEX eh, que lo lleva gestionando unos 10 años. Eh, se gestiona a través de las delegaciones de ICEX en cada comunidad autónoma, en este caso en Andalucía, aquí, en Málaga también en la semana. Y eh, eh, bueno va dirigido a aquellas empresas, como decía, que tienen un proyecto internacional y ganas y convencimiento de que quieren desarrollar sus ventas internacionales. Pretende apoyar a las empresas que quieren globalizarse, que quieran reducir sus riesgos, que quieran diversificar sus mercados y que quieran, en definitiva, pues aumentar su facturación. ¿no? Hay un, un, un interés o eh, motivo por el que las empresas participan en el ICSS es muy variado. ¿no? Se me ha acabado mi mercado aquí, mis principales clientes aquí han cambiado, eh, he perdido la cuenta de mi principal eh, cliente, o, o creo que mi servicio es muy, muy global, o mi empresa se acaba de constituir y soy global por, por, por definición, o porque mi, mi servicio, mi producto lo es, etcétera, etcétera. En cualquier caso, va dirigido a empresas que están convencidas que quieren o iniciar esa internacionalización o consolidarla o abrir una zona geográfica nueva o un canal de distribución nueva. En fin, apoyar a la empresa que quiere vender fuera de España. Esa ayuda eh, son en dos años que tiene el programa de duración, son 24.000 euros de, de ayuda a fondo perdido. Es decir, no es subvención, aunque quede ya hoy raro fe decir la palabra subvención, es una subvención a fondo perdido. Evidentemente hay que ir justificando y sujeta a unas auditorías que vamos convocando cada, cada dos meses pero, pero, pero bueno, que es una ayuda a fondo perdido que va a ir dirigida a todos aquellos gastos que tengan siempre evidentemente un componente internacional gastos de participación en ferias en España eh, de contratación de personal para desarrollar el mercado nacional o de publicidad eh, nacional no se financia siempre que tenga un componente internacional esto es lo que ofrece el, el apoyo económico del programa eh, que lo podéis consultar todo en isexex.es eh, el, el, en esos dos años de duración, desde que se firma la carta de adhesión, la carta de adhesión no es más que el pistoletazo de salida de los 24 meses. No pedimos un, el pago de ninguna cuota, no pedimos ninguna obligación, no, no, no pide eh, eh, un gasto mínimo, nada, simplemente firmamos un documento de entrada para decir a partir de ahora usted si se puede ver beneficiar de estas ayudas. Eh, hay dos tipos o el programa se basa en, en dos eh, áreas principales o en dos servicios principales. Uno es el asesoramiento especializado, es decir, el asesoramiento para eh, eh, eh, desarrollar ese plan estratégico internacional, esa hoja de ruta internacional en la que yo voy a ver... Eh, siempre codo con codo y apoyado, muy apoyado por un consultor homologado por ICES, especializado en comercio exterior, con experiencia en multitud de sectores, pero lo principal es que está especializado en comercio exterior… Codo con codo, con este consultor, eh, vamos a desarrollar un plan estratégico internacional en el que se va a seleccionar, en función de mi proyecto y en función de mi situación financiera, se va a seleccionar uno o varios mercados. Y se va a decidir qué acciones eh, voy a desarrollar en cada mercado, en esos a un horizonte temporal de dos años vista, en principio. Y qué coste tiene cada una de esas acciones y ya... Como yo digo siempre, para nota la previsión de resultados de cada una de esas acciones. ¿no? En definitiva, es una hoja de ruta a nivel comercial a dos años vista, que a mí me da la tranquilidad de que tengo ya el apoyo, hago mi, mi hoja de ruta comercial internacional con el apoyo de un experto en comercio internacional. Por eso tiene que ser homologado por ICEX y por eso lo eligen las empresas dentro de esa bolsa de consultores Homologados. Ese asesoramiento personalizado que puede llegar hasta 50 horas, normalmente son 30, salvo que la empresa quiera 20 más y entonces esas 20 están eh, financiadas también. Eso tiene un coste de 4.500 euros, son unos 90 euros la hora, eh, pero ISEX financia el 60%. El porcentaje que se aplica a todo gasto en, eh, eh, como financiación siempre es el 60% en marca de este programa. Entonces la empresa abona el total, siempre los gastos se abonan en principio y luego IFEX, en cuanto pase la auditoría, que insisto hay unos 4 o 5 al año, devuelve a la empresa el 60% en este caso, 2.700. Con lo cual, ese plan estratégico internacional a la empresa le sale realmente por 1.800 euros. Y además no hay ningún problema. Ese es el primer gasto que hay que presentar, el primer gasto que se liquida sin problema. La segunda pata del programa... Además, el asesoramiento personalizado es, son ya todos los gastos de promoción, incluso eh, el, la contratación de personal. Como gastos de promoción, todo todo hay una serie de gastos elegibles, pero realmente son todos aquellos gastos en los que la empresa necesite incurrir para esa venta de su de su producto, de sus servicios fuera, ¿no? Homologación, certificación, eh, eh, todos los gastos previos de consultoras, incluso nacionales, que eh, preparan a la empresa para una eh, certificación eh, u homologación internacional, eh, pues las normas IFS, la BRC… Eh, siempre insisto que tengan ese componente internacional, registro de marca internacional, que eso cuesta un dineral, se financia con el 60%, viajes, gastos de viajes, participación, ferias, siempre que esa feria no tenga una participación ya por parte de ICEX, en cuyo caso ya hay una financiación con subvención previa. Pero todos esos gastos, incluso para acceder a esa feria, o incluso eh, gastos de, de, de prospección, eh, incluso invitar a compradores a, a, a España y visitar tu, tu, tus instalaciones, también se financian todo con ese 60%. Eh, e incluso hay un gasto eh, muy útil para las empresas que no tienen eh, eh, personas o que le falta contratar a una persona normalmente con perfil, con perfil junior, pero con experiencia y sobre todo formación en comercio internacional, esa contratación de esa persona, siempre que se haga una vez entrada en el programa, una vez firmada esa carta de adhesión, tiene también una financiación eh, que depende de las horas que se eh, contrata a esa persona colaboradora, que puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial 600 euros al mes o de ahí para abajo, ¿no? durante 12 meses. Entonces, son apoyos que, en definitiva, en definitiva, lo que pretende ICEX es impulsar a la empresa a que se lance al exterior, ¿no? Eh, eh, gastos que se financian, ya los hemos comentado, ¿no? Viajes comerciales, participación en ferias internacionales. Ahí, si no hay participación institucional, por ejemplo, las empresas de servicios que participan en congresos eh, eh, o en ferias en las que no hay una participación por parte de ICEX o incluso extender, Realmente son apoyos muy grandes porque esas ferias son, o congresos son muy costosos, eh, no bajan de 6, 7, 8 mil, 10 mil euros en un sector, incluso más. Entonces, que te financie el 60%, pues eso sí es un alivio. Eh, de tesorería importante, ¿no? eh, sobre todo para una empresa que empieza. Eh, registros de patentes también son conceptos caros. Mm, desarrollo de marketing digital, publicidad online, contratación de agencias de marketing digital para promocionar eh, en nuestra, en nuestros productos, nuestros servicios fuera de España y contratación de personal y más cosas que ya eh, podéis consultar en iCXNS.es. Ventajas además de un club adicional, nosotros llamamos club, servicios adicionales, como queréis eh, mencionarlo, son servicios complementarios, por ejemplo, por ejemplo, en determinadas oficinas comerciales hay analistas de mercado que trabajan exclusivamente para las empresas que pertenecen a este programa, hay eh, una serie de servicios que son de pago que ofrecen las oficinas comerciales como listados de clientes actualizados, he eh, personalizado a mi empresa y a lo que yo necesito en este momento un informe de mercado personalizado solamente que me lo hagan para mí, tiene un 30% de descuento para empresas ICCs. Mm, eh, eh, facilitadores de negocio o consultores que eh, buscan en un determinado mercado clientes y que me apoyan a cómo introducirme en determinado merc mercado donde los tenemos seleccionados. Suelen ser de América Latina, de Polonia y Marruecos, que estamos difundiéndolo ahora y que sale prácticamente gratuito, el que me apoye en introducirme en ese mercado. Servicios de interpretación, de marketing digital, un informe gratuito en cómo está mi empresa en cuanto a propiedad industrial e intelectual. En fin, se trata de, de apoyar a la empresa en todo ese proceso eh, de iniciación en esa venta internacional o como decía, de, de consolidar sus su exportaciones, ¿no? eh, El perfil de empresas que pueden entrar... Empresas que tengan un modelo de negocio competitivo, que se diferencien de su competencia, que tengan algo innovador. Al final, eh, se trata de, de seleccionar, las plazas son limitadas, entonces no podemos, eh, no tenemos lamentablemente posibilidad de dejar entrar a todas las que nos soliciten. Aunque bueno, tampoco se quedan tantas fuera, porque luego hay lista de reservas y al final la mayoría acaban entrando a final de año. Eh, eh, el perfil de empresas que se aprueba. Eh, las que tengan, como decía, modelo de, modelo de negocio competitivo, las que tengan una capacidad financiera suficiente para abordar ese desarrollo internacional. Se pide que la empresa pueda invertir para luego que se les devuelva ese dinero, pero hay que tener un poquito de músculo financiero. No significa que tengamos que facturar 30 millones, puede ser una startup que lleva pues, a lo mejor un año, pero, pero sí tiene esa capacidad, sí debe tener esa capacidad de gasto y ese análisis. Se hace y se estudia previamente antes de, de aprobar la, la entrada en el programa. También pedimos que tenga un equipo de gestión, un equipo directivo, una personal adecuado, mm, por parte de la dirección de la empresa, que, eh, que, que esté convencida de la necesidad. Eh, o De la virtud de esa internacionalización y luego por parte de, de, de área comercial que haya alguien que pueda empezar esa, esa, esa búsqueda de, de oportunidades comerciales fuera de España, porque si no es imposible. ¿no? Y luego que la empresa valore ese, ese asesoramiento de ese consultor eh, homologado por ICE, que, que va a, a ayudarnos, no a hacer, sino codo con codo con la gerencia. O, comercial de la empresa, que haga esa hoja de ruta eh, internacional, nuestro plan estratégico internacional. Eh, eh, esos son los, los, los perfiles de empresa o el perfil de empresa que pedimos, que además eh, debe, eh, se seleccionan, se estudian y hay un proceso previo eh, con una serie de convocatorias eh, que, que tenéis aquí. Eh, que se que ahora en mayo hay una, por eso queríamos contarlo ahora, en mayo hay una que se abre el 10 de mayo eh, y el proceso de admisión es largo, es decir, que no es inmediato. Estudiamos todas las solicitudes a nivel nacional, valoramos todos estos criterios que hemos que acabamos de comentar y al final esto es como selectividad en mi época, ¿no? El, el que a partir la nota de corte está en un 7, pues el que tenga un 7 para arriba entre el que tenga un 7 para abajo se va a la lista de reservas ¿no? Eh, es es así. Eh, Andalucía, como os comentaba, solemos estar en, en tercer lugar en cuanto al número de empresas. Ahí tenéis el, el, las solicitudes eh, que podemos admitir en cada convocatoria. En, en, en mayo, eh, estas fueron el año pasado como una más, pero para que os hagáis una idea, son unas 500 al año en Andalucía, entre un 10 y un 12 por el año, ¿eh? del número de empresas. Y por sectores, esto es simplemente el título de informativo, a nivel nacional, que no nos dice mucho también a nivel de Andalucía, pero, pero sí casi coincide. Las de bienes de equipo y productos industriales son la, el mayor número de solicitantes, después servicios y luego bienes de consumo y, y agroalimentario. Eh, eh, como os decía, Toda duda que tengáis nos lo podéis preguntar ahora y más adelante. Estos son nuestros datos de contacto. Las personas que llevamos este programa aquí: mi compañera Rosa María Arias, Ranedo, Isabel, yo. Ahí tenéis el correo, el teléfono, eh, por correo electrónico, por teléfono, por como queráis. Solo deciros que eh, es eh, un programa que está funcionando bien para la empresa, como comentaba al principio. Que, que, que tiene muy claro que quiere internacionalizarse o que simplemente quiere aprovechar estos recursos porque ya vende fuera, pero pues que quiere eh, eh, aprovechar que me no ayuda y que un consultor que me puede a mí eh, asesorar o simplemente hablar de tú a tú, eh, de, de cómo, cómo, cómo está eh, el, mi plan internacional, si lo estoy haciendo eh, correctamente o no lo estoy haciendo correctamente. ¿no? Entonces, en cualquier caso, eh, eh, eh, para aquellas empresas que estén así, yo creo que merece la pena porque además la ayuda, que no deja de ser un alivio de tesoría, 94.000 euros, está bien, pero son una serie de servicios adicionales y complementarios que os van apoyando todo el tiempo. Y además, y los demás servicios de ICES también os convertís en una especie de cliente, preferencial, eh, eh, ¿no? yo por mi parte ya lo que queráis, podéis como dice Lourdes preguntar por, por el chat podéis preguntar ahora y, y quedamos siempre tanto Rosa como yo a vuestra disposición para, para todo lo que queráis Isabel, muchísimas no gracias, gracias porque, porque es súper interesante y además viene, viene, viene muy bien esta ayuda uy, se oye un poco con, con eco ¿no? Pero bueno eh, lo que yo te quería comentar es que un poco te lo adelantaba ahí, no las empresas que están aquí que conozco del parque, ¿no? so, tienen unos modelos de, de negocios súper competitivos su, y lo han trabajado muy bien, tienen un equipo de gestión muy bueno y lideran un proyecto a, a, en el exterior, tienen la necesidad de asesoramiento y la... Y la, y la aprovechan, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos aquí ejemplos de empresas que han estado en el programa Aces y que han funcionado muy bien ¿no? y han aprovechado muy bien ese programa. Ahora, el tema de capacidad financiera es suficiente para abordar su desarrollo internacional. ¿En qué sentido lo dice? Porque, o sea, a ver, el tema de salud, pues, tiene unas necesidades muy específicas, ¿no? Hay veces que tienen ensayos clínicos, que tienen que fabricar un prototipo, que tienen que hacer un, una serie de cosas. Entonces, cuando les llega el dinero, ellos lo tienen que adelantar, ¿no? eh, Por lo que yo he entendido, eh, y por eso lo hacéis ese análisis de viabilidad financiera. Pero lo que yo quería preguntar, si tenéis ejemplos de salud, cómo lo han abordado ellos, y si se puede, eh, o sea, porque es que el sector de salud es un poco específico, ¿no? Y si hay alguna posibilidad... De, de lo que los criterios no sean exactamente iguales en una, en una empresa, pues, por ejemplo, de tecnología de información y comunicaciones o agro que en un sector salud? ¿O es así muy estandarizado? ¿Son especialistas los evaluadores en el sector salud? Son muchas preguntas, Isabel, pero… No, no, no, no, no, no son muchas preguntas para nada. no el, el que Está totalmente estandarizado. No podemos dividir por sectores porque entonces sería imposible hacer esa selección de forma objetiva. Es decir, el, la capacidad financiera no significa que porque factures 10 millones vas a tener más puntos que el que facture 100.000. Bueno, 100.000 no porque en esta convocatoria ya piden una facturación mínima de 200.000 euros. En, eh, ahora se pide una facturación mínima de 200.000 euros, salvo que se hace una startup... En cuyo caso no se eh, nos, nos exige esa facturación mínima. Lo que sí hay que tener es ventas, que era uno de los problemas que encontrábamos al principio en pues, los sectores, en el sector salud, que, que toda la inversión se hacía en algo tan costoso como, como era esa investigación previa y las ventas pues, acababan de empezar o ni siquiera habían empezado. Entonces, y ahí tienen que tener ventas. Sea startup, o sea, eh, eh, empresa que ya tenga más de tres años de vida, la empresa tiene que tener ventas. Y, y, y tiene que justificarse. como Si son muy incipientes, pues se justifican, ahí somos muy flexibles de la forma que sea, pero hay que tener ventas y hay que tener capacidad financiera, es decir, posibilidad de gastar. ¿Qué ratios se analizan para analizar esa, y valga la redundancia, esa, esa viabilidad vida financiera? La solvencia de la empresa, las cuentas de los tres últimos ejercicios o desde su creación, eh, eh, eh, deudas que tenga a corto y a largo plazo, se hace un análisis, es una herramienta que tenemos, no te voy a decir que es como un análisis como una entidad financiera, pero sí un poquito para que veamos si la empresa está tan endeudada que no va a tener capacidad de invertir fuera de España en ese tipo de actividades o si o, o la empresa está a punto de la quiebra, no es más, no es más. Pero evidentemente eso es algo que la empresa tiene que ver por sí solo, que es. Eh, eh, que es eh, que yo, tener capacidad para invertir. Y la facturación mínima, Carmen, son 200.000. 200.000 para la convocatoria de 2022, salvo que sea eh, una startup en cuyo caso no pedimos facturación. Ahora, la eh, facturación mínima. La startup también hay que ver su modelo de negocio y también ver mm, una serie de condicionantes, es decir, que tenga, que tenga también ventas. ¿vale? es un proyecto muy o sea, cada caso es un mundo hay que cumplir esos requisitos mínimos como que el negocio sea competitivo que, que tenga esa facturación mínima que o sea estatal, que tenga capacidad de tener personal o una persona, normalmente estamos hablando de empresas micropymes o pymes, ¿no? que tenga eh, alguien que pueda desarrollar ese negocio, pero no porque casi lo exija este, sino por sentido común, porque es que si no, eso nunca va a arrancar Nunca va a arrancar. Si no hay nadie en la empresa que vaya tirando de ese carro que tenga idiomas, que tenga algo de experiencia en comercio exterior o por los menos conocimientos, no va a arrancar. Y sin esa capacidad financiera, por mínima que sea, tampoco va a arrancar el tema. Lo que pasa es que la capacidad de financiar a lo mejor tiene inversores que tienen el compromiso de inversión, ¿eso te vale? Por ejemplo, si sí. tiene inversores con una carta de que van sí. a financiar, por ejemplo, 200 o 500 mil, eso sí, ¿no? Te vale. Sí, hay muchas startups con rondas de financiación, eh, con préstamos en ISA, eh, y hay muchas startups, no solamente del sector de salud, si, si cada vez hay más. Cada vez hay más startups que, que están en sus rondas de financiación, pero tienen que demostrar que ya tienen facturación. Ya, lo que eh, pasa es que imagínate que está con la ronda de financiación, perdón, es que te diga, abierta, pero está haciendo el trámite regulatorio para conseguir CEMARC o FDA approval y no lo tiene todavía. Entonces no tiene ventas porque no tiene el device. Por ejemplo, imagínate un medical device que es incluso más sencillo que un fármaco. Sí no tiene todavía el producto vendiéndolo, porque está haciendo los ensayos clínicos y está terminando eh, y, y ha, ha enviado a la agencia regulatoria para que le dé todo lo que hay a, a su trámite regulatorio. ¿no? Entonces, en ese caso, no sería susceptible ¿no? de conseguir la no, ayuda. No, porque no hay facturación, no hay ventas. Entonces, para eso hay otro tipo de programas, o sea, lo que pretende ICXN es decir, mira, en este momento lo que diría, esto tiene que servir de lanzadera y de empujón a la empresa que está ya con unas ventas mínimamente iniciadas, para esos eh, 24 meses que eso no es nada, porque eh, no se trata de apoyar a la empresa que inicie su facturación, sino de eh, intentar que esa facturación sea internacional y para eso lo suyo es que tenga una experiencia previa, si no pasan los meses… Y ocurre en aquellas que han, que han empezado con muy poquito músculos financieros o a lo mejor sin personal que pueda asumir esa parte de su área comercial, eh, han pasado meses y no la utilizado. Y no olvidemos una cosa, si la empresa no gasta ni no invierte, no cobra subvención. Es así. Y, y es una pena porque, porque se pierden oportunidades que a lo mejor por esperar, que claro. esto está abierto todos los años, por esperar se podía haber optimizado con pues, mucho más. Claro que tiene que ser en el momento y en la etapa justa. O sea, cuando la empresa sí. ya tenga lanzado. Lo que pasa es que normalmente las empresas que yo estoy hablando y que conozco, sí que tienen o sea, tienen el equipo y tienen un equipazo. A lo mejor tienen eh, incluso ya hablado con distribuidores, pero necesita. Eh, bueno, normalmente los distribuidores te escuchan cuando ya tiene el FDA approval o el CMARC. Sí. Pero bueno, en cualquier caso. Eh, que tienen incluso visto quién va a ser su distribuidor, o sea que tiene un, un crecimiento exponencial, sí. eh, ahí, pero sería en ese punto, ¿no? Eh, claro, en el momento en que arranca, empezar con pocas ventas, eh, si sí, sí, tiene menos de tres años de, de su constitución podría entrar, pero siempre sin perder de vista que cuanto más experiencia tengamos, más, vamos a, más se va a aprovechar el programa. Porque uh -huh. al final tú no empiezas vendiendo fuera y participando en congresos, ya no es, eso es progresivo. Entonces, justificar 26.000 euros o 24.000 euros de ayuda no es fácil, porque hay que gastar, hay que gastar eso del es el 60%, hay que gastar 40.000. Y una empresa que empieza, si no ha tenido venta, a gastar 40.000, a lo mejor no me resulta tan fácil. Ya, bueno, pero es que, no. ¿sabes lo que pasa? Que yo lo veo, y perdonad que insista, pero es que lo veo que sería una oportunidad estupendísima. Por ejemplo, un estudio con una agencia regulatoria te cuesta a lo mejor 60.000 euros y si ICES pudiera apoyar en ese estudio, pero claro, no tienes todavía el producto porque necesitas la certificación. Claro. Entonces, claro. Pero no sí, del sí. programa. Ay, claro. Esa parte, a lo mejor hay programas de innovación, hay apoyos de NISA. Eh, que para eso es, pero no es el objetivo de este programa que es la comercialización lanzar la comercialización fuera de España eh, eh, vamos a ver eh, eh, todo sería financiable y deseable eso es evidente pero, pero no es la par, el área de, del proyecto donde dices quieres centrarse Dame su función que es no entonces a lo mejor ahí seguro que entre Cediti, que los conocéis bien y Enisa pues seguro que hay ayudas para esa parte ¿no? ¿Algo más? ¿Tenéis alguna duda más? ¿Alguna curiosidad, comentario? <risa> bueno, si no, que sepáis que, que, que estamos aquí para cuando, cuando queráis. ¿eh? Nos que avisaréis ya... cuando esté abierta, ¿no? que es principio de mayo, ¿no? Sí. Y ya lo ya eso es fijo. O sea, que sepáis que el 10 de mayo ya podéis ver en icx.es.es toda la convocatoria, la documentación que hace falta, que es bien fácil. Eh, ya podéis entrar y lo recomendable casi es ir viéndolo para, para rellenar el formulario, lo podéis ir guardando y simplemente eh, eh, presentarlo. La subvención sí tiene, sí tiene mínimis, sí está sujeta a mínimis. Y una de las condiciones eh, que preguntamos es las ayudas eh, sujetas a mínimis que ha recibido la empresa. Porque, como esto al final tiene fondo FEDER, pues estamos sujetos a, a los 200.000 euros de tope de techo de ayudas sujetas a mínimas. Vale. Y echando es un vistazo, tremendo. cualquier duda que tengáis, Rosa Arias, ya dejarla el correo electrónico, Rosemaría Arias y yo nos llamáis a través de Lourdes o directamente, ya como tenéis el email y el teléfono, o, o directamente y, y vamos viendo. Sí. Estupendo, sí. pues muchas gracias, Chon. Muy buena pregunta, ¿eh? porque eso también es muy importante, lo del tema de la subvención de Mínimis. Bueno, claro, sí. Para que bueno, lo tengáis sí. en cuenta. Mm. Sí. Sí, sí, sí, sí, están sujetas, están sujetas. Si es que ahora están sujeto todo A Mini claro. hasta, hasta los avales de ICO. Uh -huh. Claro, vale. Eh, claro, sí, Claro. Ah, pero, pero enhorabuena, que está muy bien. No, hombre, <risa> yo, no, yo te ya, no, muchas pena no me daría. <risa> bueno, pues muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, gracias ¿eh? por, por todo por, por el, el rato de hoy y, y que quedamos a, a vuestra disposición. De Venga, muchas gracias. Recuerdas también a Rosa que no sea nada, ¿vale? Sí, Venga. Sí, sí, sí, me parece que acaba, acaba de conectarse. ¿Me parece Venga, a mí? Genial. Y, vale, y hablamos. Venga, Venga. Hasta luego, chao. Hasta luego, todos. Gracias. gracias.